¿Qué cosa es eso? ¿Un dinosaurio? Con esto no puedo trabajar. Por favor, pasenme algo mejor. Ahora sí, con esto sí se puede trabajar. Empecemos el programa. Buenos días, mi nombre es Genaro Gil y esto es Mati Regresamos, cámaras y micrófonos contigo, Genaro. Después de la visita de Rosa María, fue al pasado. vamos en vivo al presente con Lili. ¿Qué nos tienes, Lili? Hola, Genaro. Un saludo a todos. Nos encontramos en vivo desde Chiapas, dentro de las instalaciones de Casa Telmex Tapachula. Con el señor Víctor, a quien vamos a... Estar. Buenos días, señor Víctor. Buenos días. ¿Qué piensa de la evolución de la tecnología? Para mí es de mucho interés, mucha utilidad. Ante todo era difícil, se requería más tiempo, espacio y dinero. ¿Qué uso le da a la tecnología? Ahora me puedo comunicar con mi familia. Conocer lugares sin viajar es más fácil encontrar información. Que hasta podría estudiar en línea. Todo está al alcance. ¿Y cómo es que aprendió todo esto? Pues yo no sabía usar ninguna clase de tecnología, hasta que visité Casa Telmex por el interés de no quedarme en el pasado y comprender todo lo que se usa en el presente. Muchas gracias, señor Víctor. De nada. Regresamos, cámaras y micrófonos contigo, Genaro. Muchas gracias, Lili, excelente.